Aprovecho a vuestra participación en este, en este evento. Bueno, y sin más dilación vamos a invitar a César, por favor, si puedes subir activando mic micrófono y cámara. Hola, César. Hola. ¿Qué Ahora, tal? ¿no? Te vemos, te vemos so, perfecto. Me perfecto. ajustar aquí un poquito. Muy bien, muy bien. Mucho gusto César, verte, Juan. César es director de Relaciones con Comunidades de Linux Professional Institute. Y bueno, nos va a contar el mundo mágico de las tecnologías libres. Qué, qué mejor espacio que open eso para esto, ¿no? César, te dejo con ¿verdad? la gente. Te dejo con la Muchas nos gracias. Luego. Nos vemos. Voy a compartir mi pantalla ahora con ustedes. Uh, un segundo. Aquí. Y claro, si hay algún problema, si no me escuchan o si no ven mi pantalla, por favor, eh, escriban en el chat o comenten con Juan, que Juan estará mirando a, a el chat para me decir cualquier cosa. Eh, para mí es un, un gusto tremendo participar de este grandioso evento que es Open Expo y además eh, me trae una nostalgia muy grande de España. Estuve varias veces por, eh, en España, siempre en proyectos de software libre. Eh, en la primera vez fue cuando estuve por dos veces en uh, Extremadura, donde ministré cursos de verano cerca de eh, cooperativismo y software libre. Después, por un convite de la Universidad Rey Juan Carlos, eh, estuve en una serie de reuniones para ayudarlos con eh, el currículo de la maestría de, de su curso de, de, de maestros en software libre. Y por la última vez, que fue en 2010 en Alicante, donde tuvimos nuestro Summit Mundial de, de LPI. Bueno, sin más de entonces, uh, no sé si alguno de ustedes ya asistieron a alguna de, de mis ponencias en el pasado. Uh, la primera cosa que debo decir es que mi español es un poco inventado. Uh, algunos dicen que, mi, que, que aprendí mi español en el aeropuerto de Madrid y por eso no lo aprendí muy bien. La verdad es que empecé a aprender español con un grupo de, de mexicanos cuando yo trabajaba en computers. Y eso fue en California en el principio de los años 90. Pero aún, además que, y ahora gracias a, a mi parcero Hernán, que está nos escuchando también. Eh, me ayudó mucho con aprimorar mi español, pe, pe, pero no sé que, que, que no es perfecto. Otra cosa también es que estaba hablando con Juan, eh, voy a hacer esta charla, intentar hacerla en 30 minutos, pero yo tengo la tendencia de hablar un poco de más. Entonces, yo tengo mis di diapositivas, pero como eh, el flujo del pensamiento siempre... Eh, depende del evento, del momento, además que siempre uso eh, las, más o menos las mismas diapositivas para la, la misma ponencia. La verdad es que cada ponencia sale un poco diferente una de otra. Bueno, vamos a empezar, eh, porque si no no, no, no voy a terminar, ¿no? Uh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a dividir el conocimiento mundial en dos niveles, exactos y humanos. En un lado tenemos la matemáticas, física y química. Por otro, la sociología, la historia, la filosofía. Aunque yo realmente acredito que fue a partir de las preguntas filosóficas que surgieron las ciencias exactas y las matemáticas. Porque necesitábamos, nos gustaría saber más. Y hoy, si pensamos muy bien, la estadística especialmente nos ha ayudado a comprender mejor eh, no solo la historia, pero en especial ese momento en que estamos viviendo con esa cuestión de la pandemia y la cuarentena, donde se multiplican, afortunadamente, eventos en línea como este de Open Expo, donde podemos mantener el contacto entre las personas. Además, que, que no es uh, un contacto personal, es cada vez más personal gracias a la tecnología. Uh, yo creo que hoy la línea que divide estas ciencias eh, exactas y humanas, eh, empiezan a desaparecer incluso por la cuestión del uso de las computadoras. Yo mismo, desde muy temprana edad, me enamoré del mundo de informática, de electrónica, de la transmisión y recepción de radio, eh, y luego, y luego ah, de la lógica de las cajas registradoras electrónicas con las cuales trabajé inicialmente y que me llevaron al mundo de la programación. Yo realmente pienso que la informática pertenece a un mundo mágico. Algunos te van a decir que todo lo relacionado con la información y la comunicación no es ni ciencia exacta ni ciencia humana, pero ciencia oculta. Eh, y así que ilustraré el comienzo de nuestra conversación con la línea de vida de un personaje. Hay en la verdad dos personajes que creo que todos ustedes conocen, o al menos han oído, oído, han oído hablar de ellos. Uh, el primero, oh, perdón, el primero es Harry Potter. Eh, Harry Potter, uh, voy, bueno, voy a entrar directamente en la línea de vida de Harry Potter. El otro eh, es Linus Torvalds. Aquí estoy en esta foto con Linus Torvalds, el padrino de Linux, y también eh, les confieso mi padrino profesional, John McDougall, Hall, y aquí en el medio estoy yo. Eh, 30, no, 50 kilogramos más gordito que, que ahora. Esta es otra historia que no voy a contarles ahora también, pero si pregunto, claro, puedo contestar. Y no fue por, causa de, por la cuestión de, de pirámides de, de jugos y comidas así, no. Fue, fue por diabetes. Bueno, seguimos adelante. Entonces ahí tenemos, Harry Potter nació en 1980, pero en el año siguiente ya se tornó un huérfano. Eh, solamente en 1985 fue matriculado en la escuela Muglet, no era una escuela de mágicos, era una escuela Muglet. Eh, en septiembre de 91 finalmente llega a Hogwarts. Esto considero con el mundo de la tecnología el equivalente a empezar a hacer Mod Programming con Hermione y Ron. Y también comparo con la historia de Linus Torvalds, el primer código que Linus Torvalds escribió en, un, en una computadora que rodaba la lenguaje en BASIC, escribió Sara, Sara es la mejor, para, para los, que, los de ustedes que son, bueno, que tienen más o menos, menos la misma edad que yo, eh, línea 10, print, Sara es la mejor, línea 20, go to 10. Entonces, la computadora de Linus solo imprimía... Millones y millones de veces, Sara es la mejor. Seguimos adelante. Uh, ahí, entonces, en 94, Harry Potter participa del torneo tribujo, donde, entonces, tiene su primer encuentro con Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, en nuestra comunidad de software libre, es eh, nuestro amigo y hoy presidente de nuestro consejo, eh, John McDougall. Hall. Eh, y Dumbledore le decía: siempre que miro a el lado es porque estoy eh, leyendo alguna cosa. Entonces Dumbledore decía, porque no me acuerdo de todo, claro. Dumbledore decía: gloria eterna. Esto es lo que espera el estudiante que gane el torneo de tres magos. Pero eso, para eso, tendrá que sobrevivir en tres tareas, tres tareas extremadamente peligrosas. Y ahí justo empezó a comparar la vida de nosotros que estamos en la área de tecnología. Con la vida de Harry Potter, con la vida de Linus Torvalds, con la vida de tantas otras personas que hoy eh, son como que los rockstars de, la, de, de sus áreas. Eh, no es un, un camino fácil, hay que dedicarse mucho, hay que tener los medios para, para poder platicar, incluso yo soy uh, eh, muy contra esta cuestión de la, de la meritocracia, eh, en verdad, sí, las personas crecen en sus vidas por sus méritos también, pero, es, pero necesitan estar en un ambiente donde puedan tener acceso a las cosas. Por eso, justamente ahora, en esta época que estamos en nuestro mundo, que la economía pasa por dificultades, creo que todos nosotros tenemos eh, la misión y también nuestros gobiernos deben tener la misión de incluir a todas las personas, todas las personas mismas, todos los seres humanos en un mundo donde pueden tener acceso a todas las cosas, donde pueden eh, seguir aprendiendo, eh, seguir adelante y eh, seguir ayudando a los otros. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Uh, en noviembre de 1995, entonces, uh, Harry Potter se une al ejército de Dumbledore. Este es más o menos el equivalente a cuando empiezas tu primer proyecto o en GitHub o en GitLab. Eh, considero este en la vida de Linus Torvalds cuando lanza un primer correo a la comunidad diciendo que está creando un sistema operativo que en principio solamente va a rodar en equipos del tipo 3.8 media. El 20 de junio de 96, Harry Potter entonces empieza... En la, gana su nivel de Ordinary Wizard, que es el primer eh, nivel de brujo. O sea, es como si eh, pasara en la prueba de, de Linux Essentials. Uh, en 7 de septiembre de 96, entonces empieza sus lecciones con Dumbledore. Mira, aunque Harry Potter ya había estudiado mucho, necesitaba de un tutor, necesitaba de alguien que le ayudase a seguir aprendiendo. Entonces, si comparamos eso con la vida de Linus Torvalds, en 1994, John Maddox Hall, el ponente de ayer incluso, eh, envió a Linus Torvalds una máquina alfa de Digital Equip Equipment Computers de 64 bits. Esa fue la primera vez que Linus fue portado a una otra arquitectura además de la arquitectura eh, Intel 386. Y eh, yo creo, yo y más gente, que ese fue el primer paso para tener Linux portado a múltiples plataformas. Desde, tu, desde las cosas en tu cocina hasta el cockpit de SpaceX que entró en órbita en espacio hace pocos días y que va a llevar la población a Marte. Y tu, claro, tu, tu, tu móvil y si tienes un reloj inteligente, todo eso hoy roda alguna distribución, alguna versión de Linux. ¿Ah? Sí, eso es decir que mismo teniendo en cuenta la vida traumática del pequeño huérfano Harry Potter, que tuvo que vivir durante mucho tiempo con un pedazo de la alma de aquel cuyo nombre no se puede decir que nosotros incluso creemos que se reencarnó en el presidente de hoy de Brasil, pero Harry Potter pudo tener, podemos considerar que tuvo una carrera meteórica y llegó a su primer posición de liderazgo a los 26 años de, ed de edad, en la que permaneció hasta los 39 años. Uh, yo mismo que yo tuve la oportunidad de convertirme en un hombre de negocios con, los, con mis 37 años y tengo que decirles que no fueron, no, no solo hubo buenos momentos. Uh, y llegué a mi cargo de ejecutivo de LPI con 52 años de edad, que considero que fue una coronación para, para mi carrera. Eh, y considero, sí, que mi carrera eh, es un, un ejercicio de, de, de logros. Y así pido a vocês agora que pensem em suas próprias carreiras e pensem em de que maneira eh, se assemelha a, a las carreiras de, de Linus Torvalds e de Harry Potter. As pessoas nos dizem que todo se sucede muito rápido no mundo da tecnologia, que não há tempo para preparar-se. En serio, eh, Mira a ese artículo aquí de David Gerrold. David Gerrold es un futurista y escribió ese artículo en 1999. Y básicamente aquí eh, imaginó cómo sería un PITA, un PITA Personal Information and Communications Agent, un agente de telecomunicaciones e información personal. O sea, en 1999 imaginó el teléfono inteligente que tenemos nosotros hoy en nuestros bolsillos. Entonces realmente eh, este mundo mágico está más cercano es de un tornillo tribujo, tribujo o de los tres magos. Eh, realmente tienes que estar siempre aprendiendo, siempre estudiando. Es solo así podrás eh, Estar preparado para el futuro, para que el futuro no te cause sorpresas. Eh, y no se preocupen en hacer anotaciones porque todos esos diapositivos van a estar disponibles para, para ustedes. Uh, Juan, después veo cómo te, te enviará el enlace para, para, para, para las diapositivas. y entonces todo, porque siempre que uh, hay la posibilidad de profundizarse en algún tema, yo siempre pongo un link en mis ponencias para que ustedes puedan seguir adelante. Uh, ese, eh, yo les había dicho que necesitamos estudiar siempre y justamente por la cuestión de que el mundo de, de la tecnología de información es un mundo que atrae a mucha gente, eh, los salarios, los ganos son, son realmente muy eh, interesantes, especialmente para aquellos que avanzan de un primer paso o segundo paso y que siguen adelante en sus carreras, pero siempre hay esas cuestiones de hay personas que quieren sacar tu plata y deciden que te van a enseñar eh, todo de la tecnología de la información en una semana o en un final de semana. O hace poco vi un otro anuncio que desafortunadamente no salvé el enlace, pero que te prometían de cambiar en un cientista de datos solamente en un sábado y domingo. Cosas así no existen. Si quieres participar del mundo mágico de la tecnología, tienes que ver que hay que hacer un esfuerzo de aprendizaje. Aquí hay un ejemplo muy bueno de este chico llamado John Watson que quería tener, quería trabajar en Google. Al final, después de ocho meses estudiando ocho horas por día, logró tener un empleo como software development engineer en Amazon y decidió to to tornar público todos sus estudios y las metodologías que utilizó, todos los enlaces que, que siguió y, estudiando las ocho horas por día, en ocho meses logró tener su trabajo en Amazon. Eh, bueno, aquí eh, no sé si alguno de ustedes se, se lembran de la, de la regla de tres de que aprendemos en el colegio. Aquí hay solamente un resumen, John Washington, por ejemplo, Ah, yo decía ocho horas, no. Estudió 10 horas por día en media y estudió por ocho meses. Si solamente, solamente tiene cinco horas por día, entonces va a llevar a 16 meses. Y ahí, si hay entonces una regla de tres reversas, va a saber si, bueno, yo tengo dos horas disponibles por día. ¿Cuánto tiempo voy a llevar estudiando? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Entonces, para resolver esta cuestión en tu vida, yo creé una planilla en Google que está. Eh, está, puedes copiarla, pero ya está lista para hacer el ejercicio. Si pones cuántas horas por día tienes, vas a saber cuánto tiempo va a llevar para tener un empleo en Google o en Amazon o SpaceX, puedes escoger. Y la planilla está aquí, broadtech.com slash Y te digo, no va a ser solamente en sábado y domingo. Eh, siempre me preguntan, bueno, César, eh, yo solo trabajo con Windows y Apple. ¿Necesitaré aprender sobre las tecnologías libres? Sí, y en especial se trabaja con los productos de, de Microsoft y, y Apple también. La verdad es que, gracias a la tecnología libre, es fácil de construir arriba de lo que ya existe. Es importante reto recordar siempre que no estás solo. Uh, me gusta lo que decía San Bernardo de Chartres, que se imaginaba como a un enano sentado sobre los hombros de un gigante. Y con eso valoró el conocimiento de aquellos que antes de él habían interpretado las profecías de Daniel y explicó cómo desde su posición todavía logró arrojar una nueva luz sobre ellas. En la verdad conocí a este dicho de San Bernardo de Chartres, eh, un, un conocido filósofo eh, cristiano, pero yo como... A tío lo conocía a través de Isaac Newton. ¿Se dice Ateo? ¿Ateo? Bueno, no sé. Lo conocía a través de Isaac Newton, que decía las mismas cosas, que se, apro se, se aprovechó, se apropió de lo que habían entendido, aprendido Pitágoras, Euclides y varios otros matemáticos para crear el cálculo. Uh, hay también la cuestión de más seguridad. Y ahí eh, les recuerdo el libro del Catedral el Bazar, que es conocido por los desarrolladores veteranos del open source, la academia también. Y en este libro, eh, que empezó como un artículo, eh, Eric Raymond dice que con suficientes ojos, todos los problemas permanecerán a la vista. Entonces, nosotros sabemos, sí, que hay problemas con todo el tipo de software. Pero la ventaja que tienes es que, por ejemplo, recientemente, ¿Hay alguna cosa? Perdón, señores. Yo había desligado a todo menos a mi tablet. Mil perdones, mil perdones. Y yo justo antes de empezar esa charla decía, bueno, desliga todas las cosas que pueden causar notificaciones me esqueci de eso. Muy bien. Eh, hay problemas, sí, también en softwares de código abierto. Recientemente tuvimos problemas con SSH, por ejemplo, pero muy temprano la comunidad que tenía cómo acceder al código logró eh, descubrir los problemas y eh, fijarlos. Uh, la cuestión del acceso, creo que ese todos lo saben, no necesitamos hablar mucho de, de eso. Eh, el software libre está allí, basta bajarlo. No hay cosas obscuras en las licencias de, de software libre, que incluso se quedan más y más sensibles a lo largo del tiempo. Eh, bueno, después hablo un poco de eso, pero cubrimos en nuestra certificación BOSS, Business of Open Source, las licencias de, de software libre. Uh, los softwares libres también son de fácil adaptación, porque, claro, tienes que saber cómo programar, pero si tienes acceso al código, puedes cambiarlo muy fácilmente. Hay ese ejemplo, voy a poner un único ejemplo aquí por la cuestión de tiempo. Eh, GIMP es el software para la edición de, de fotografías e imágenes en bitmap, eh, que es el equivalente a Photoshop en el mundo privativo. Y como mucha gente utiliza Photoshop, un grupo de personas aquí en Brasil, liderado por Jonathan Sivioni, creó el PhotoGIMP, que básicamente es el GIMP con una interfaz muy similar a Photoshop. Uh, la adherencia a los estándares. Tenemos que nos recordar que la Internet, por ejemplo, solo es posible por la cuestión de los estándares. Eh, Linux, que se basó en un estándar POSIX, que es el estándar del sistema operativo Linux, que existía antes de, de Linux. Entonces, por esa cuestión de las personas concordar en los estándares, es que el desarrollo puede ser más acelerado y que las cosas pueden se conectar mucho más fácilmente unas con las otras. Y ahí les dejo un otro ejemplo, de un otro enlace de cómo los estándares eh, siguieron adelante en la Internet. Uh, y al final, eso yo lo había hablado, ya había hablado un poquito, todo el mundo utiliza las tecnologías libres. Desde las cosas que están en tu cocina con el computador de borde de, de tu coche hasta la nave que orbita la Tierra de SpaceX, muchas de las cosas que son desarrolladas en CERN, el acelerador de partículas que incluso es uno de los principales mantenedores de la distribución CentOS, tenía su propia distribución en el pasado Scientific Linux y después empezó a contribuir para, para CentOS. Entonces, el software libre está en todo. Uh, y ahora, hablando un poquito de LPI, porque las personas a veces se confunden y piensan que nosotros somos una institución de certificaciones, una empresa de certificaciones. Y eso nos trae mucho orgullo, porque esta no es nuestra misión. Nuestra misión es promover el uso de las tecnologías libres y, además, de todo el tipo de conocimiento libre, a través de las personas que trabajan con ese tipo de conocimiento. Necesitamos de, claro, necesitamos de recursos para hacer eso, entonces empezamos a vivir en donaciones, a tajas que cobrábamos de nuestros parceros, e evoluimos a punto de que hoy sobrevivimos solamente con las ventas de nuestras certificaciones. Eh, crecen más y más, lo que es un orgullo muy grande para nosotros, pero siempre enfatizo, no, nuestra misión es mejorar el mundo de las tecnologías y del conocimiento abierto y tenemos los recursos para hacerlo gracias a nuestras certificaciones. Y nuestras certificaciones están divididas en tres líneas, básicamente, la línea Essentials, de la cual hoy te tenemos Linux Essentials, pero muy temprano vamos a lanzar IoT, Web y Security Essentials, eh, una cosa que, que me gustaría decirles es que solo la primera certificación salió de la cabeza de las personas que trabajaban en Linux Professional Institute. Nuestra idea desde el principio fue solamente hacer las cosas que nuestra comunidad pide y necesita. Y así todas las otras certificaciones salieron de, a partir de eso. Eh, y por ejemplo, Linux Essentials, eh, que fue una solicitación que vi que que empezó especialmente en Europa y Japón, eh, las empresas contrataban un profesional LPIC 1 y muy temprano una otra empresa lo sacaba, porque había pocos profesionales con LPIC nivel 1. Entonces nos pidieron que empezásemos con un programa más básico y que las empresas ellas mismas contrataron a esos profesionales con la certificación Linux Essentials, empezaron un programa como parte de su programa de gestión de personas, de permitir a las personas que dentro de las empresas seguísen adelante con el proceso de capacitación y certificación. Y así, eh, en la secuencia de eso, también seguimos con eh, nuestras, eh, nuestro programa de, de, so de socios, eh, Hiring Partner, el socio contratante. Eh, no vamos a hablar aquí de nuestros programas de socios, pero en los enlaces de, de LPI van a tener la posibilidad de, de, de conocerlos. Y también, especialmente para los países de lengua española, eh, Hernán es, es, es el principal responsable para, para eso. Y claro, si entran, ups, si entran en contacto conmigo, puedo ponerles en contacto con, con Hernán. Algunos de ustedes que yo creo que ya tienen el, el contacto con Hernán. Después tenemos nuestra línea profesional, donde empieza con un administrador de sistemas Linux, después un Linux engineer que imagina que es como sea un administrador de sistemas que están en la red, y ahí tenemos las especializaciones eh, en seguridad, ambientes mixtos y virtualización. Esas tres certificaciones de especialización eh, son las la que los proveedores de servicios en nube también les gustan mucho. Ahí lanzamos un poco más recientemente la certificación de DevOps porque también las personas nos decían que estaban muy bien las certificaciones de, uh, de people skills, de soft skills para los eh, DevOps, pero les faltaba una certificación específica de las herramientas como Ansible, Puppy, operar con Git y cosas así. Entonces, creamos esa certificación de DevOps Tool Engineer. Ya tenemos también la comunidad de Berkeley System Distribution, que es un otro sabor de Unix. Tenía su propia certificación, pero como reconoció que el Linux Professional Institute hacía buenas certificaciones, decidió unirse a nosotros y hoy nosotros somos los responsables por la certificación de BSD. Y vamos a lanzar muy temprano la certificación bosques que es justamente lo que decimos que es la certificación para el jefe, para el CEO, para el CTO de una empresa, que necesita saber cómo contratar personas y servicios en software libre y abierto, y también cómo entender las, las licencias que están en juego en esa cuestión. Ahí un poco de los números de LPI. Realmente ahora ultrapasamos a los 180 mil, profesionales certificados, y mira que tenemos hoy más de 750.000 750, exámenes. Eso significa que en parte que nuestros exámenes no son fáciles. Uh, solo una descubierta que nosotros hicimos a través de la estadística es que el profesional que empieza hoy con Linux Essentials tiene un nivel de aprobación mejor en las certificaciones posteriores. Es como que Linux Essentials, además de servir para eh, certificar eh, conocimientos más básicos sirvió también como una introducción a introducción al mundo de las certificaciones. Somos solamente 30 personas en todo el mundo. Eso significa que trabajamos eh, mucho con nuestros socios y mucho con la ayuda de, de voluntarios y hay algunos más enlaces que coloco para ustedes, pero eh, también en esta ponencia y a través de la página principal de LPI, LPI.org, van a tener acceso a todas estas cosas me preguntan también terás que saber programar la respuesta simple es sí y además vemos muchas empresas aquí tengo solamente el caso de una empresa que es disney que empezó un programa eh, especialmente para, para sus mujeres disney tenía ya bastante tiempo un, un programa de diferenciación positiva eh, para Buscar más mujeres para trabajar y cómo empezó a hacer cambiar las cuestiones de, de la empresa, nos necesitaban más para los trabajos más manuales. Empezaron un programa para enseñar a las mujeres de, de Disney a programar con ese programa eh, Rosie 2.0. Entonces, sí, es importante que empiece a programar. Algunas, a, a, algunas pocas eh, cosas que voy a decir aquí. El conocimiento de tecnología es cumulativo. Su base es la matemática y todo lo que sabe no se va a desperdiciar. La lógica es la base de toda programación y hay muchos tutoriales en la web acerca de eso. Eh, lo que aprenda en un lenguaje de programación lo usará acumulativamente en cualquier otra. Es posible resolver cualquier problema con cualquier lenguaje. Entonces, elijas una. No te rindas porque comenzó a ponerse difícil, porque al hacerlo te rendirás cuando las cosas se ponen difíciles también en cualquier otra lenguaje. Si hay comenzado a trabajar con lenguaje moderno, manténgalo. Si aún no hay comenzado con ninguno, elija a Bash o Python. Esa es mi recomendación. Si no empezó con ningún IDE moderno, uh, elija Jupyter Notebook y busque en GitHub un proyecto que le guste en el lenguaje que elija y empiece a contribuir, mismo que no sé en el principio con la programación, con los testeos, con la documentación, con la traducción y todo más. Aquí eh, está cerrándome el tiempo. Aquí los dejo algunos enlaces para que miren en algunos proyectos muy interesantes donde, pueden que, donde creen que pueden a, a involucrarse. Y al final, entonces, abro la, la, la charla para, para las preguntas. Juan, creo que puedes me ayudar con eso, ¿no? Por supuesto, aquí estoy. Interesantísima tu, tu charla y alguna pregunta también tengo yo por ahí, pero vamos a darle primero paso a las preguntas de la, de la audiencia. Eh, la primera pregunta que teníamos era, ¿qué opinas sobre el software libre como una buena práctica, casi como una obligación para las políticas públicas y el valor público del software? Yo soy extremadamente radical en ese punto. Los uh -huh. gobiernos reciben nuestra plata en la forma de impuestos para desarrollar una porción de cosas, software incluso. Pero todo el tipo de conocimiento que es desarrollado con la plata del público debe ser libre para ese público. Entonces, eh, no, no, creo que no deben haber ningún tipo de segredo en ninguna práctica del gobierno, en especial con la producción de software. El software producido por un gobierno, por supuesto, debe ser libre y abierto para toda la comunidad. Mm, totalmente de acuerdo. Ahí no voy a poner ninguna coma. Eh, ¿Cómo lleváis vuestra experiencia en la enseñanza? Formación profesional. Eh, yo tengo una formación profesional eh, nada ortodoxa. Eh, yo empecé... Mira, no lo creo. Te juro que desvié todo. Ah, sí, ahora, ahora fue el, el timer de la ponencia. Ese estaba cierto. Eh, Pero sonaba bueno, el despertador. Estás tu hora de decirlo. Sí, pista. exactamente. Bueno, eh, yo empecé estudiando... Y, en la verdad, eh, yo fui un hobbyista de, de electrónica desde muy temprano, desde los 14 años de edad. Entonces, eh, empecé a aprender la programación en el curso técnico de electrónica. Y, y yo quería seguir en la carrera, me, me apasioné por la física en la escuela de electrónica, y empecé a estudiar física en la universidad. Pero mi primer empleo eh, en la área, después que salí, de la escuela de electrónica, ya fue con programación de cajas electrónicas registradoras. Eh, en primer momento eh, yo trabajaba más con hardware, eh, por volta de 88, 89, me cambié a trabajar más con software. E empecé a viajar mucho porque este fue el periodo donde se cerró la reserva de mercado en Brasil, entonces podemos, eh, podíamos empezar a importar las computadoras. ¿Y como era más fácil para las industrias multinacionales, tener alguien que pudiera aprender la tecnología de que algún eh, americano que aprendiera a hablar portugués o español, era más fácil para ellos sacar los profesionales de las regiones y llevar a los Estados Unidos para, para los desear. Entonces empecé, a, tuve una formación muy extensa en los Estados Unidos, Canadá y Francia, cerca de eh, procesamiento de comunicaciones en principio, después sistemas operativos para el procesamiento paralelo masivo y tolerante a fallas. Eh, por la cuestión que estaba siempre viajando, no fue posible terminar mi universidad, mi universidad de física. Intenté pero no fue posible. Después yo pensaba, estoy trabajando, ya tenía mi, mi empresa, estoy trabajando con informática, voy a hacer un curso de administración. Empecé, no le gusté. Empecé un curso de comercio exterior porque aún trabajaba con mucha gente de otros países, también empecé, no le gusté. Intenté análisis de sistemas, pero ahí mira, eh, un curso de, de, de informática, ¿no? Yo tenía toda esa base de conocimiento y me obligaron nuevamente a empezar a, a, a estudiar los principios de la programación. Así no, no me gustó también. Ahí entré en historia, historia me gustó mucho, pero tuve una pancreatitis que me tiró del escenario por 40 días. Volví a estudiar filosofía. Hoy lo que estoy más cercano de, de, de, de, de finalizar en términos de estudios académicos es la filosofía. Pero mi estudio fue en la mayor parte a través de la, eh, de la industria. Yo, soy, yo tengo un perfil autodidata, pero yo tengo la cuestión de que yo tengo ciertos niveles que logro alzar como autodidata. Hay siempre algunos momentos que yo necesito un tutor para seguir un poco más adelante. Y eso creo que es con la mayoría de los autodidactos. Además, eso explica un poco tu visión también de esa de que eh, juntas lo humanístico con la, con la tecnología y lo ves como entes totalmente separados, ¿no? Eso influye. Verdad, en eso. verdad. César, te piden un blog donde compartas tus experiencias, además de las recomendaciones que has dado en la última parte de tu exposición. Y eh, Yo voy... Voy, no, voy a compartir... Voy a hacer por chat también, ¿eh? César, si quieres escribir. Sí, yo voy, yo voy a hacer por chat ahora, en este exacto momento, la, lo de mi ponencia. El blog, en verdad, hoy eh, yo trabajo mucho con lo, que te, con lo que publico en el blog de LPI. Entonces, se si buscan lpi.org/blog, van a encontrar muchas cosas que yo escribo ahí. Aquí en el chat está enlace crudo para esa ponencia que acabaron de, de oír. Voy a escribir también aquí mi correo, que es cebrod.lpi.org. Se buscan por todas las redes. Yo soy César broad en todas las redes. y Yo tengo un sitio especial porque trabajé por mucho tiempo también con metodologías ágiles. Entonces hay un libro libre que está en scrum.broad.com.br y también se buscan por cosas menos eh, formales. Eh, yo tengo, además de tener algunos libros de... Técnicos, tengo algunos libros no técnicos también y ahí en esos enlaces encuentran todos los, los libros en un formato libre en la web. Pero claro, si buscan en, en Amazon también van a encontrar algunos, a, algunos libros míos. Genial. Bueno, pues a ver, yo propongo entonces lo siguiente, César. Ahora que yo cierre la, la conferencia, volvemos todos a las, a las mesas virtuales y ahí los eh, asistentes te pueden ubicar y pueden interactuar como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Para eso eh, les recuerdo a los asistentes que sería idóneo que activaran cámara y micrófono para que pueda César hablar con ellos más fácilmente e inclusive hablar con varias personas a la vez, lo cual eh, agiliza mucho y además se puede hacer mucho más, más networking. César, te quiero dar las gracias por, por compartir esta experiencia y tanta información, la verdad es que me ha encantado el, el, el acercamiento mágico Harry Potter, Linus Torval. <risa> gracias, Juan. Es esa simbiosis. Y nada, recordaros que a las 5 tenemos a Teresa Alarcós, Dacil Borges, Ana Pérez y Ana Cintora hablándonos eh, desde W eh, Startup Community, un puente a las corporaciones. Nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de un rato. Gracias, César. Gracias, hasta luego.